Ahora me queda una cosa Pero vete al que confiaremos a cultivar con los honesto. ojos tapados, no en el negro. Me pongo los cascos, no voy a escuchar Diez muy bien. 10 metros empezando desde ya. A ver, para, arroba escucho. pachizuno tres. No escucho bien, ¿vale? Pero a ver. Eh. quiero. 10 metros XD. A ver, a ver, a ver, que yo me sitúe. Este es el 1, vale Aquí abajo está la Q Aquí está la W Si está aquí la W, vale ¿Estoy yendo para atrás? Decidme ¿Estoy yendo para atrás? Primero que todo cambia la escena No, solo vemos tu cara Vale, ahora ja, ja, ja, ja. Ahora, vale Ahora, ¿no? ¿Estoy yendo para atrás? para adelante todo el rato? ¿O estoy tirando? ¿O he tirado algo? Sí, ya Estoy tirando y para... adelante? ¿Eh? A ver, decidme, ¿me estoy tirando para adelante, para atrás, ¿no? Hola. Adelante. Sí, sí, sí, Estás que... yendo para atrás. Vale. ¿Estoy yendo para adelante ahora? ¿O estoy yendo para atrás todo el rato? Porque, a ver. Esto ya son los números. A... Sí, para adelante. Estoy yendo a ver, para adelante, ¿no? ¿Eh? A ver, está aquí la F ASDF. Sí, estoy bien, estoy... Tengo puesto los dedos bien. Tiro para adelante. Decidme, estoy en el portal. Estás yendo para atrás. <risa> adelante. A ver, yo tiro para adelante. No. ¿No qué? Adelante. Tío, tiro para adelante. Adelante XDDDD Es que no sé cuándo estoy. Es que me voy a caer. Yo no sé que me voy a caer. Estoy yendo poquito a poco. Regresaste al Necer. Ya estás en el mundo. ¿Sí? Y al lado. Te devolviste. ¿Sí o okay. qué? Es verdad, muévete. estoy zombie. O zombie. Todavía estoy en el mundo normal. A ver, muévete. Ahora no sé dónde, ahora no sé para dónde estoy mirando. Estoy en el mundo a normal. A un lado, ¿Eh? Tira hacia el lado. ¿Cómo? Me voy a caer. Me voy a caer. A un lado, a un lado, pero ¿Para qué lado? ¿A izquierda o a derecha. Ya está. A la izquierda. Ya estás bien. O derecha. Yo <risa> no me digas para izquierda y luego derecha. Estoy en el mundo Delante. normal porque estoy escuchando a los zombies. Entonces, te tiro para acá. Para adelante. Tiro para adelante. ¿Dónde estoy? En el túnel En el túnel, ya Entonces, mi teoría es correcta estás en la superficie es de noche Ahí va. tiro para atrás, tiro para atrás A ver, a ver, guíenlo para ir a matar zombies no, guíenme Lo que pasa es que si muero Estoy escuchando un zombie un, un, un cerdo zombie creando el... Pica hacia abajo. El portal. ¿Cómo que...? que... Entró un intruso. Ya, ah, vale. Pues Decidme, espérate, F1, F2, F3. Tengo F3 puesto, ¿vale? Por si pierdo... O sea, si me pierdo... Estás en el Nether. Sí o que qué. Fuiste al Nether de New. ¿Otra vez? ¿Estoy volviendo? Dale pa'lante Pica hacia abajo. ¿Para qué quiere que pique hacia abajo? ¿Estoy en el mundo normal? Tenías F3 puesto y lo quitaste XDDD. Ay, pa' que mueras, jeje. Pa'lante. Hostia, sí. He perdido ahora a dos tetlas, espérate. Estoy en el nether. Vale, estoy en el nether. Tiro para atrás. Tiro para adelante. ¿Estoy volviendo? No. Tiro para adelante. Aún no. Estás en el Overwall. No. Estoy pisando un gas. Más. Más. Más. Más, como seis más, se te colo uno, otros cinco, un poco para atrás, un poco para adelante, y así hasta que se pase el tiempo <risa> por el portal. Es que ahora, ahora no sé dónde estoy. Cinco más. ¿Cómo que 5 más? A ver, es que no escucho ahora. Estoy guiándome por los sonidos, pero también hay música de fondo. 5 pa'lante más. Estoy escuchando fuego. A ver, Tres ya es tiempo. Hacia lente. El tiempo ha pasado ya. El tiempo no. ha pasado ya. A ver. Es que si te llevas para adelante. Bueno. Pero gracias por participar. A ver, el tiempo había pasado ya. Ahí va, se me ha calado este. ¿Verdad? ¿Vuelves? Quedaban cuatro minutos. Sí. Sí, sí. Y sigues en el mismo lugar que comenzaste. Vuelve para tu sitio. Y... Vale, ya está. Muerto.